Cómo crear bengalas. El que se te mete por la nalga. Pero bueno ya vas a comenzar, así es hoy le enseñaré cómo crear bengalas de una manera fácil y sencilla. No se te olvide que tienes que dar consejos, ventajas y desventajas. Pero bueno claro que sí daré todo eso. Ahora vamos a meterle caña al video. Pero cómo vas a hacer eso de meterle. Cállate rata de cocina, es solo una suposición. Como cuando te pones en posición. Algo así pero bueno pero bueno es hora de la acción, así que empecemos. Bueno lo primero que haremos es crear una partida. ¿Y por qué creamos una partida nueva, si ya tengo la mía? Bueno lo que sucede es que tenemos que activar una opción. Como tu mojón picha de gato. Ya perro una vez aquí lo que haremos es poner la partida en creativo. Después lo que haremos es... Espera Resgate, aquí hay un consejo. Así es verdad, bueno aquí donde dice distancia de simulación se bajamos todo. Gracias por hacerme acuerdo de este consejo. Pero bueno la opción más importante es esta la que dice usar juego experimental, lo activamos. Espera y si ya tengo una partida creada. Bueno si tienes activado la opción de usar juego experimental, no pasa nada, pero si no tienes activada la opción deberás de crear una partida nueva. Ok gracias por darme esta gran información. Como tus pedos bajo el colchón jajajajaja. Al fin te hice una broma. Pero bueno así es, es hora de iniciar con el video. Así gente gallega, para este primer paso lo que vamos a necesitar es el creador de compuesto. El potasio. Por último el cloro. Un consejo, para que se te haga más fácil de encontrar los elementos químicos guíate por la imagen. Claro así es, así encontrarás rápidos los elementos químicos que utilizaremos en este video. Bueno gente lo primero que vamos a hacer es aplantar en cualquier lugar el creador de compuesto bueno lo voy a plantar por aquí porque se ve suculento ok. Bueno ya que hemos puesto el creador de compuesto lo que haremos es ingresar. El potasio lo ponemos aquí al lado izquierdo, mientras que en medio podemos el cloro, aquí saldrá el cloruro de potasio bueno la cual tiene un parecido a una botella vacía, eso ha sido todo sobre el primer paso. La verdad es que este primer paso es muy fácil. Como tu hermana jajajaja. Ja, ja, ja, ja. Bueno ya es broma de hecho la segunda parte es más fácil. Como tu hermana la de cuotas fácil jejeje. Je, je. Ya perro tranquilo jajajaja ja, ja, ja. Bueno ratas de ballena muerta en la orilla de la playa jejeje. bueno ya es broma. Esta segunda parte solo utilizaremos la mesa de crafteo. Bueno resguete en ciertos minicraft se llama mesa de trabajo. Gracias cuerpo de chupete. También utilizaremos el cloruro de potasio. Magnesio. Por último un palo. Como el palito que le pegue a tu hermana jajajajaja. Ya perro aquí solo nos falta poner la mesa de crafteo donde sea. Ingresamos y procederemos a poner el cloruro de magnesio en el medio y arriba donde justo yo lo puse. En medio procederemos a poner el magnesio. ¿Se le puede decir manganesio? No mejor cállese y disfruta del video. Bueno que es manganesio. Mi polón bien queso jajaja. Joder que fácil caí. Bueno finalmente ponemos un palo. Oh mira ves que ya salió la bengala, de verdad funcionó tu mierda, perdón tu bengala. Así es claro que funciona. Bueno para poder utilizar estas bengalas son muy difícil de hacer. Así es prepárate para el verdadero conocimiento. Pero Resguet se supone que tú intentas traernos métodos muy fácil. Bueno si ya cállate y cierra tu hocico. que solo hay que pulsar en la cabeza de tu personaje y se prende la nota, perdón quise decir la bengala. Pero bueno pero bueno hasta el video no olvides de dejar tu vida, perdón tu like y compártelo, ya que si lo haces automáticamente aparecerá una bengala en tus sueños jajaja. Buena esa broma cantifla